Bueno, pues 13 grados hace en esta habitación a la una y media, eh, aire acondicionado, calefacción es cero, porque eh, lo que hacemos es abrigarnos, yo estoy como si estuviera en la puta calle ahora mismo, con una mantita y con todo, más abrigado que en la calle, gracias a, a las compañías de electricidad, ¿Vale? No pasa nada, nos acostumbraremos a, a pasar frío. Lo que tengo son las manos heladas, y el mástil de, del baño está helado, las partes metálicas están heladas Y yo tengo las manitas ya vamos totalmente arrugaditas mira, mira las arruguitas de por aquí, del frío Bueno, de momento no tengo sabañones Entramos en la parte C, que es la última Y es, una, es relativamente sencillo, igual que, que todo el tema, como ya hemos comentado Y lo más, lo más difícil, lo más complicado es eh, aplicar la división de notas y la agrupa, las agrupaciones de notas tal y como deberían ser. Lo demás, lo que es, como hemos insistido ya, la digitación y todo eso, no es, no es difícil. Bueno, empezamos con un acorde de do. ¿vale? Un acorde de sería así, pero esta cuerda nos la ahorramos. Dos, 1, uno. ¿vale? Y ahora vamos a hacer, de, en los tres primeros compases, sí, tres primeros compases una serie de figuras que van a ser todas muy parecidas es decir, poner el acorde y luego un slide, ¿vale? entonces, to y ahora hago un slide 2-3 en la tercera pongo un acorde parcial de fa 3-2 ahora hago un pull-off en la cuerda primera 2-0 pongo un acorde de re lo mismo sin, sin la aguda slide 4-5 Acorde parcial Sol, ahora hago un slide 3-2 en vez de 2-3, digamos hacia abajo, acorde Mi, slide 6-7 en la tercera, acorde La, ahora hago un pull-off 5-3 en la primera, acorde Re menor, cuarta al aire, acorde, aquí pone Re menor séptima pero podemos decir Fa también, es re menor séptima por la cuarta al aire si no sería fa si esto es fa esto sería re menor séptima vale entonces hago ¿Vale? re menor sería 3 3 2 re menor séptima 3 2 o eh, fa que también es igual entonces estamos aquí ahora vamos a poner la segunda y tercera al aire cuarta al aire ahora una pequeña escalita melódica pero eh, digamos un poco como invertida normalmente haríamos ¿vale? empezando desde el traste 7 y aquí va a empezar desde el traste 5 de la cuarta 0, 5 de la cuarta 0 de la segunda 7 de la tercera y ahora este pull off que ya hemos hecho antes 6-5 en la segunda frase completa. Perdón. Y ahora viene una parte relativamente difícil para mí que es... ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque tengo a... tiendo a hacer... En vez de... Y tengo que hacer... ¿Vale? Entonces la estrategia que yo estoy siguiendo es... En vez de poner... ¿Qué es lo que me pide el cuerpo? Poner el... 5-5, eh, traste 5 de la segunda y de la tercera Así, ponerlo así ¿Vale? De manera que me pide el cuerpo poner este dedo Porque si lo pongo así Me pide el cuerpo quedarme eh, Son tonterías de... <coughs> que le pasan a uno ¿Vale? Entonces perdón 5-5, segunda, tercera 3 eh, en la tercera Y ahora hago digamos, dejado hasta aquí y ahora meto el, el meñique en el quinto traste de la segunda y ahora un jamelón 3-5 ¿vale? de manera que queda y ahora voy a poner un la menor que el la menor sería esto ¿vale? No, no, voy a, no voy a poner esta cuerda simplemente pulso la la tercera en el quinto primero y luego completo pulsando la eh, cuarta en el séptimo y la, y la segunda en el quinto estamos aquí ahora otro trocito de escalita tercera al aire cinco 5 Hammerón hasta el 8, y ahora pongo un acorde de Fa en formato Re, formato que llamamos D, ¿vale? Y vamos a parar aquí para hacer una recapit recapitulación, ¿vale? Es decir, nos hemos quedado en el acorde de Fa, estábamos. Acorde de do primero, slide, Fa, repito. La cuarta, 3, 2, y ahora pongo un. Eh, ter, segunda en el primer traste y tercera al aire. Un FA. Ahora voy a hacer. pellizco la, la cuarta y la tercera, y la segunda, perdón, al aire. y aterrizo algún un jamerón, aterrizo con el tercer traste de la segunda meto el meñique en el tercer traste de la primera y ahora pongo un la menor en el cual voy a poner primero estas dos notas como si fuera dos si le meto estos dos vale pero si lo meto esto es la menor y lo que hago es hacerlo como dividido vale Y ya, a partir de aquí, vienen los dos últimos compases, o tres últimos compases, que también son relativamente fáciles. Hago el Sol al aire, el tercer Sol al aire, una escala melódica, al contrario, digamos, en vez de... Lo hago... Sí, bueno, al contrario, bien... 0, 5, 3, 5, 5, 3, 0 y ahora el remate eh, primera, segunda en el primer traste tercera al aire y hago un pull off meto la tercera en el segundo traste la cuarta en el tercero segunda al aire eh, un cuarta y primera al aire hago aquí un cuar, cuarta se, segunda 00 al aire pero tengo que meterle ahora un en tengo que hacer esto un trino de esto, entonces estamos aquí y remato con dos. vale este es el tema ya completo entonces voy a ver si me sale completo, lo voy a parar por si me equivoco. La penúltima metió la quinta al aire, no debería haber.